Hola, me llamo Jeremías. Yo en este momento tengo las uñas pintadas, y algunos se dirán oh, ¿por qué se las pinta? Y espero que muchas otras personas digan, oh, qué bonito el color. La verdad es que hace tiempo vengo cuestionándome cuál es el problema con, por ejemplo, tener las uñas pintadas, o usar maquillaje, o usar falda. Hay algunas cosas que pueden ser consideradas demasiado avanzadas para nuestro momento en Chile, o en latinoamérica, pero yo pienso si es que consideramos todo el tiempo que estas cosas son demasiado avanzadas o que no estamos preparados para verlas o tenerlas alrededor de nosotros ¿cuándo vamos a estar listos? ¿cuándo vamos a respetar, tolerar, aceptar, convivir con gente que presenta su cuerpo de otra forma? si no es ahora ¿cuándo va a ser eso? hay pocas personas que me han visto con las uñas pintadas en el común de los días con esas personas me siento bastante cómodo porque saben que no estoy queriendo ser mujer, no estoy queriendo travestirme ni transformarme, nada tiene de malo eso. Pero no es mi intención, simplemente es tener las uñas pintadas, tener un rato otro color en mis manos, o simplemente porque sí, porque tengo ganas de pintarme las uñas, así como de repente tengo ganas de cortarme el pelo de cierta forma, o de usar naranja en vez de negro en mis poleras. No sé, ¿por qué sí? No encuentro que esto le quite ninguna característica a mi personalidad. No encuentro que esto me obligue, por ejemplo, a gustar de hombres, o me obligue a dejar de gustar de mujeres. Solo es un color en mis uñas. Entonces no entiendo cuál es la trascendencia de este simple acto. Que sí, estuvo reservado para mujeres mucho tiempo, pero hoy ya no. ¿Y por qué no? Me pregunto. Porque es solo un color en las uñas. Asimismo como esto es solo una preferencia, probablemente usar rosado, usar falda, tener el pelo largo, usar maquillaje, también sean solo preferencias, solo una forma de presentarnos ante el resto. Que eso no tenga que definir mis gustos, mi orientación, mi identidad. Es simplemente algo que tengo puesto encima. Entonces, insisto, ¿qué tiene de malo? ¿Por qué está tan prohibido? ¿Por qué es un tabú? ¿Por qué la vez que le pagué al chofer de la micro con uñas pintadas, me miró tan raro si sí, son solo un color en mis uñas yo la verdad es que no lo entiendo si alguien quisiera decirme abajo por qué aún hoy día 2015, casi 2016 todavía es algo raro que un hombre lleve las uñas pintadas díganme ¿qué se siente saber que muchas personas tienen las uñas pintadas de vez en cuando? y a veces son hombres y a veces son mujeres ¿cuál es el problema? A mí me gustaría andar de repente con las uñas pintadas. O a veces me va a gustar andar con las uñas no pintadas. ¿A quién le importa? ¿Y por qué eso importa? Respóndanme abajo en los comentarios si tienen alguna sugerencia para esta pregunta que me ha rondado en la cabeza hace tiempo y no estoy hablando solo de las uñas. Estoy hablando de toda la construcción de la masculinidad, de la hombría. ¿Por qué tenemos que ser violentos, agresivos, eh, neandertales? ¿Por qué nos tienen que gustar el fútbol? ¿Por qué...? Hay tantas obligaciones para ser hombre. Disculpen si las dejé o los dejé con muchas, muchas preguntas. Y disculpen también si estoy ofendiendo a alguien. Pero son solo dudas. Me gustaría saber qué opinan. Y déjenme en los comentarios también si les gusta el color. <risa> Nos vemos en otro video.